¿Qué pasa, polluelos y polluelas? Estamos en un nuevo vídeo Y el primer vídeo de lo que viene a ser un gran cambio para el canal Hoy vamos a hablar del nuevo parche de Fasmophobia Exposition O Exposition, si no sabe pronunciar en inglés como yo Bueno, ya sabéis que voy a traer cosas muy interesantes al canal Vamos a traer juegos de miedo, terror, suspense, aventuras Todo lo que tiene que ver con lo creepy Con lo fantástico, con lo... Eso, a ver me sufrido. Y uno de los lo puntos fuertes de eso es hablar de los nuevos parches de juegos importantes como puede ser Phasmophobia o su eh, parecido o copia eh, Ghost Hunter Core. Hay mucho otro que cada vez están comprando más del, del, del género Phasmophobia o lo que suele ser lo mismo al simulador de investigación paranormal. Pero yo me voy a centrar en estos dos. En Phasmophobia. Y en Ghost Hunter Corp. Porque los otros son, al fin y al cabo, más copia. Pero todo, pues, varían. Bueno, vámonos que vamos. ¿Qué hay de nuevo en Phasmophobia? Cosas muy interesantes que veremos en otro vídeo jugando, ¿vale? Hoy voy a hablar solamente de la nota del parche del. parche 3.0 de Phasmophobia. Bueno, versión 0.30.0. Lo relevante y lo que mola, Y si para lo que hayáis jugado en el juego es que ahora podemos sprintar ahora podemos correr antes, ¿se podía correr? sí, pero el shift lo que hacía era darnos un pequeño acelerón eh, infinito ahora, aparte de poder de andar un poco más rápido si pulsamos el shift damos un sprint que dura unos segundos hasta que no hasta que no cansemos una vez que, no canse, que, el, que el personaje se cansa Hará el típico sitio de cansancio y volveremos a poder sprintar en un, digamos, tiempo de poder haberse, digamos, refrescado ese sprint. No hay ninguna barra, simplemente pues, podemos correr y ya está, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Eh, ahora se puede desprintar durante 3 segundos a mayor velocidad con una recarga de 5 segundos. ¡Chapó! Ya está. ¡Nuevo! Se han agregado cosas interesantes y nuevas al juego, entre ellas dos nuevos fantasmas, el Goryo y el Mailing, que veremos luego en otro vídeo. Pero voy a hablar un poquito del Goryo y del Mailing. El Goryo es un nuevo fantasma que hay que detectar con la nueva herramienta que trae ahora el juego. Bueno, la nueva herramienta y a la par el nuevo sistema de detección de fantasmas. Es usando los infrarrojos de la cámara. Ahora podemos coger la cámara y mirar a través de ella para detectar fantasmas y algunos fantasmas se tendrán que detectar con eso ya que han, se han cambiado las propiedades de casi todos los fantasmas para poder repartir estos nuevos estas nuevas propiedades de investigación paranormal el Mailing a su vez, aparte de ser un nuevo fantasma, se detecta de una forma nueva y es usando el micrófono parabólico ahora esa herramienta va a tener, bueno, va a ser de gran utilidad, utilidad en fasmofobia, ya que no hará falta para poder oír sonidos paranormales. El Mailing, por ejemplo, es un fantasma que solo se detecta con el micrófono parabólico. El Gorio, como no lo he dicho antes, se detecta con la nueva herramienta. Los puntos láser o los dot. Y el Mailing con el micrófono parabólico. Es muy interesante porque han cambiado mucha cosilla. Que veremos en vídeos posteriores. Eh... Aquinoise se agregó un nuevo equipo para encontrar un nuevo tipo de, de evidencia, el proyector DOT. Es decir, no quiere decir que el proyector DOT solo valga para el gorio. Vale, para otros más fantasmas que se han cambiado su evidencia paranormal para poder detectarlo. Eh, seguimos. Ahora el equipo electrónico... Bueno, hay que, voy a leerlo tal cual, ¿vale? El equipo electrónico ahora alertará al fantasma de tu posición. ¿Qué quiere decir esto sin leer más línea? Cuando huyamos de un fantasma y nos quedamos encerrados en una taquilla, en una habitación o en de un mueble, como tengamos encendido algo, el fantasma nos va a detectar. Es decir, ya sea la linterna, ya sea el detector de campo, ya sea lo que sea. Antes no, antes solo duras con la voz. Ahora, tal cual. Es decir, aunque estemos en, la más, en lo más calladito, aunque estemos callados. Cuando tengamos encendida la linterna para ver la duración de la caza del fantasma, el fantasma no va a detectar, ahora detecta equipos electrónicos. Interesante. No podéis ni imaginar, ¿vale? No podéis ni imaginar lo nuevo que han puesto y cómo han cambiado la experiencia en farmofobia. Ahora se ha hecho más jodido. Voy a ver agua que se me seca la garganta de lo emocionante que todo. Bien. Al loro. Las cazarías ahora afectan a todos los equipos los equipos electrónicos con nuevo sonido y efectos visuales. Ahora veremos, pues bueno, no será el típico barpedeo, ¿vale? Eh, ahora veremos nuevos, nuevos efectos que veremos en vídeos posteriores de investigación. El micrófono parabólico ahora te permite escuchar sonidos paranormales cuando se apunta hacia el fantasma, pero solo se puede usar... Dentro del dentro de lo que sería el edificio en cuestión, es decir, fuera de la casa no detecta nada, hay que estar de puerta para adentro. Todo el equipo, menos sensor de sonido, tiene nuevo, nueva imagen y efecto. Es así han eh, remasterizado todo o casi todo el equipo de Fasmofobia. El nuevo efecto, pa pa Cambios se ha cambiado la evidencia de todo tipo de fantasmas. Lo que antes he dicho que ahora han implementado el proyector DOT para todos los fantasmas. Ahora, durante una cacería, el equipo y las luces solo se verán afectadas cuando estén dentro del alcance del fantasma. Antes, cuando el fantasma se ponía de modo caza y tú estabas en la otra punta del edificio, si tenía la linterna encendida, parpadeaba. Si había luces, parpadeaban. Ahora no. Ahora, por donde va pasando el fantasma, va habiendo actividad de caza. Lo cual lo pone más interesante. Ahora hay que estar al loro. Aparte de que se cierra la puerta, obvia, obvio si te pilla al lado de la puerta y se cierra. Y no puedes abrirlo, es eh, que está en modo caza. Ahora, pues hay que estar atento a otro equipo. <coughs> También eh, me he dado cuenta jugando un poquito... Que el fantasma cuando se pone en modo casa... Lo mismo es por el tipo de fantasma. No llegué a saber qué tipo de fantasma era. Como que mi, como que iba cantando. No sé si le ha metido algo al fantasma para que podamos saber dónde está. En el caso de que no tengamos nada en la mano. No sé, pero nuevamente veremos en vídeo posterior, en próximo vídeo. A lo que es este vídeo de Nota del Parche para ver cómo ha cambiado el Obvio. Los pasos aleatorios del fantasma ahora solo se pueden escuchar con el micrófono parabólico. Es decir, ahora el micrófono parabólico ha ganado fuerza en el juego. Antes no servía para nada, la verdad. La barra luminosas, esa que compramos, que podemos tirar e ilumina, antes eran infinitas y ahora duran 30 segundos. Luego se desvanecerán en los siguientes 30 segundos. Es decir, la encendemos. Y duran 30 segundos encendida. Y luego, después de esos 30 segundos, durante otros 30 segundos irán bajando su intensidad. Es decir, que prácticamente podríamos decir que duran 60 segundos. Lo probaremos luego. El texto de escritura del de espíritu ha sido reemplazado por un por icono. Para mostrar el fan, si el fantasma está respondiendo. Esto lo evito yo y que ahora cuando el fantasma escribe hay animación en el libro, ya lo veréis, mola batante. bastante. Se han reemplazado varios sonidos, eh, la funcionalidad del sensor de infrarrojo se ha fusionado con el sensor de movimiento, es eh, sí, decir, ya, no, no, tendré, ya no, no tendremos sensor de infrarrojo y sensor de movimiento, ya tendremos un sensor que es infrarrojo y movimiento, vamos, se ve claramente, lo cual era lógico. La iluminación se ha mejorado en la mayoría de los mapas, lo puedo afirmar que ahora se ve mucho mejor el juego. El objetivo de ayuda de ubicación tiene nuevas imágenes, se ha mejorado la iluminación volumétrica. Igual. Cuando juega solo ya no tiene que pulsar Push Total para el Spirit Bot. Ahora, obviamente, antes tenemos que pulsar la V, en mi caso, para que podáis usar la, la herramienta. Ahora no, ahora si no lo tenéis configurado ya automáticamente funciona. El fantasma ya no será visible al comienzo de la caza, hasta que comience a moverse. Es decir, que si empieza a cazar y no se mueve, no lo ve y tiene que mover para poder verlo, lo cual le da una jodienda muy dura. Porque no te has detectado y el fantasma está quieto, pues lo mismo te arrimas ¿eh? y te lo comes con patata. El color de la piel de la mano del jugador ahora cambia según el personaje con el que estás jugando. Algo ya muy pedido y obviamente era lógico. Yo soy de color blanco y mi mano es de otro color. El tutorial se ha actualizado con la nueva evidencia, el VR, nada, el micrófono parabólico ahora solo se puede usar dentro, dentro del, del, del edificio, varios ajustes y ajuste de interfaz. Y FISEC que no interesan porque son mucha tontería y la verdad que... bueno. Ahora acabamos, el juego ha cambiado bastante la verdad, eh... ahora se nota que aún ha aumentado el equipo, de hecho es verdad, ahora son más miembros dentro del equipo de desarrollo de la infamofobia. Mola bastante y deben de ponerse la pila porque el juego Ghost Hunter Core le está pisando terreno. Recordemos que el Ghost Hunter Core, eh, como el famofobia eh, Pero más complejo. Porque aquí, por ejemplo, en el famofobia solo hace falta saber qué tipo de fantasma es. Luego cogemos y tomamos. Mientras más evidencia hayamos eh, conseguido, pues más puntos y más dinero. En el Ghost Hunter Core no se limita eso, se limita... También que hay que exorcitarlo. Y mola. Mola, pero también hay que decir que el fantasma es muy cabrito en el Ghost Hunter Corp. Y a veces es muy troll y es muy y es muy aleatorio. Es que hay que decirlo porque el juego es mucho más beta que este. Pero mola. Así que apoyaros pues, ya lo sabéis, un fuerte like al vídeo. Comentarme eh, qué os parece estos cambios. Comentarme qué queréis ver en el Famofobia. Que os gustaría ver próximamente en el Fabofobia en próximos cambios. También comentadme qué juego Cali que os traiga. Ya sabéis que voy a traer juego de miedo, terror, eh, suspense, aventuras. Pueden acabar con esto. Y obviamente eh, comentarme si, si ver también de Hunter Corp. También os traeré luego cambios y demás. Un fuerte like, como he comentado antes. Un fuerte like también. Suscribiros si no estáis no suscrito. Y activar la campanita para más vídeos de pasmofobia. Soy Killer, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chao.